Gracias. Buenas tardes. Estamos hablando de, del Proyecto Castor. El Proyecto Castor es la combinación, por ahora, de una larga trayectoria de maniobras de los diferentes gobiernos para favorecer a las grandes empresas frente a los intereses públicos. Es un, es un ejemplo más de cómo funciona la trama en nuestro país. Gracias. Un proyecto obsoleto, perjudicial e insostenible. Es una aberración ecológica plantear un modelo energético de estas características, como ya hemos visto y como los hechos nos han demostrado. En el caso del proyecto Castor, es más flagrante, ya que hablamos de una plataforma de almacén gasístico construida próxima a una falla activa. Ya no hay, ya no hay cabida para un modelo energético basado en los combustibles fósiles, es un, es un modelo insostenible tanto a nivel amb ambiental como a nivel económico. Queremos y debemos transitar hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. El caso Castor es un claro ejemplo de opacidad, poca participación e intereses de unos cuantos por encima del interés general. Un proyecto que es uno de los grandes fiascos de la política obsoleta energética española. Un proyecto producto de la avaricia provocada por la burbuja de la energía fósil. Un proyecto que no se tendría que haber dado nunca. No era ni viable, ni necesario, ni sostenible. Hay que acabar con la opacidad. Tenemos la obligación delante de la ciudadanía de iluminar un proceso administrativo y político lleno de sombras que no han tenido en su adjudicación la necesaria concurrencia competitiva y publicidad, donde la empresa no ha podido acreditar tener la suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con las suficientes garantías. Ya se observaron diferentes irregularidades desde los inicios. Las condiciones que se especificaban en el pliego de condiciones eran tan restrictivas que solo pudo concurrir una empresa y en la concesión de la licitación se pasó de unos 400 millones a más de 1.000 millones de euros en menos de un año. La Administración no solo no fue transparente en la gestión, sino que además se añadió una cláusula que garantizaba el pago de la obra, aunque fracasara la misma por negligencia o por dolo por parte de la empresa, una cláusula absolutamente inaceptable. El rescate con recursos de la ciudadanía de una inversión privada que ha acabado en eso, en fiasco, es una práctica que lamentablemente se ha convertido en habitual en este país. Oficialmente, el despropósito del proyecto, de momento, ha costado a la ciudadanía más de 1.350 millones de euros a los que hay que añadir al menos unos 300 millones de euros por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria y que no han sido publicados por el BOE, sino que el pago se reveló en los medios de comunicación. Un rescate más a añadir al del sector financiero, al del sector eléctrico, al de las autopistas, que siempre tienen el mismo guión y los mismos protagonistas generar burbujas especulativas que producen grandes beneficios privados y, cuando explotan o fracasan, los costes del desaguisado van a costa de la ciudadanía. Los beneficiarios siempre son los mismos, los concesionarios de turno que, que viven en concubinato permanente con el poder, sea cual sea el color del Gobierno que lo ejerce, para conseguir pingües beneficios. Los pagadores y pagadoras son siempre las mismas, bien aportando recursos fiscales que detraen de sus derechos sociales o bien, como en este caso, en el coste de la tarifa de gas. Y aquí no ha pasado nada. Todos los inversores recuperan su dinero y la gente a pagar esos errores. El CASTOR es una gran metáfora de para quién trabajan los gobiernos. Nuestro grupo parlamentario se suma a la demanda de poner luz y taquígrafos al proyecto fiasco Castor. Castor, gracias. gracias senadora